Bienvenidos a Darktoons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo 5 series animadas muy interesantes que te recomiendo ver. Recuerda que esta es mi opinión personal y que no están en un orden particular. Ante todo, muchas gracias a las personas que participaron en el post de la comunidad. Vi muchísimas recomendaciones pero siento que esto es lo que más destaca y que sin lugar a dudas te recomiendo ver. Ahora sin más, comencemos. Comenzamos suave con una webserie llamada Camp Camp estrenada el día 17 de junio del año 2016. En esta historia nos encontramos con Max, un niño muy amargado, pero ¿quién no estaría así si estuvieras atrapado en un campamento en el que no quieres estar? Por lo que siempre está intentando escapar con todas sus fuerzas. Más adelante conocemos a Nikki y a Neil, sus nuevos compañeros de campamento. Lo que parece curioso en ese momento es que cada uno parece estar allí buscando un campamento, diferente. Nikki busca un campamento de aventuras mientras que Neil uno de ciencia. Pero esto se ve aclarado cuando nos damos cuenta de que Camp Campbell es toda una estafa. Parecen tener un sinfín de actividades y venden el campamento con publicidad engañosa para que los padres envíen a sus hijos. Por supuesto, esto cae terrible a Neil, quien desea salir lo antes posible. ¿Y Nikki? Bueno, ella solo es un agente de caos. La serie viene de la productora estadounidense Roster Tit, quienes son creadores de otra webserie llamada Red vs Blue, y que en su momento tuvo bastante éxito. Camp Camp posee un humor muy genial y, aunque simple, es bastante entretenido de ver, con una calidad de animación decente por lo que sin dudas te animaría a darle un ojo a esta serie. Continuamos con una de mis favoritas, una webserie con temática de videojuegos llamada Coffee. Esta es una webserie española creada por Love Tour Studio, estrenada el 8 de mayo de 2014 y actualmente cuenta con tres temporadas. Esta historia transcurre dentro de un videojuego con las clásicas características de un RPG. Aquí conocemos a Coffee, un jugador muy flojo que solo ha llegado a nivel 10 matando jabalís nivel 1. A pesar de ser un vago, este desea poder acceder a mejores poderes y misiones, por lo que acude a el instructor para que le asigne alguna mejora por llegar a nivel 10, adquiriendo así el poder de invocar. Para su mala suerte, solo logra invocar una especie de slime verde que la verdad no posee aptitudes para luchar. Sin embargo, junto a él seguirá su camino para avanzar niveles y mejorar sus habilidades. Una serie bastante divertida, llena de referencias a videojuegos clásicos que sin dudas te recomiendo checar. La siguiente webserie sería Bravest Warriors. Para quienes no la conozcan, esta es una webserie del mismo creador de Hora de Aventura. Pendental Guard, y fue estrenada el 8 de noviembre del año 2012, y es producida por Frederator para Cartoon Hangover. Esta historia nos ubica en el año 3085, donde seguimos las aventuras de cuatro jóvenes héroes quienes viajan a través del universo, y darán todo de sí por ayudar a quien lo necesite. A lo largo de sus temporadas, Bravest Warriors explora un rico universo lleno de misterios por descubrir, donde tendrán que superar diferentes adversidades, la verdad no me gustaría spoilearles más de la historia porque es muy buena y me encantaría que la puedan disfrutar al máximo, si deseas disfrutar de esta o de alguna de las otras presentes en este video puedes encontrar todos los links en la descripción. Continuando con originales de Frederator tenemos una webserie muy querida y estoy hablando de Bee and Puppycat. Por si aún no la conoces, esta animación sigue a Vi, una joven muy alegre que nuevamente ha quedado despedida de su trabajo. En camino a casa, cae sobre ella una extraña y tierna criatura mitad perro mitad gato llamado Poppycat. Vi decide cuidar de él y lo lleva a casa. Más adelante, cuando Poppycat se da cuenta de que está desempleada, se transportan a una dimensión alternativa donde conoce a Tempot, quien les ofrece un trabajo temporal. A pesar de los peligros que representan esta línea de trabajos temporales, Vi descubre que tiene un talento para ello y que paga lo suficientemente bien como para ignorar los peligros. A través de los diferentes episodios iremos conociendo más sobre su mundo y los personajes que la rodean. Como Deckard, quien tiene un conflicto interno sobre si desea asistir a la escuela culinaria. O a Cardamon, quien es responsable de la renta de Bee y que tristemente posee a su madre en coma y cada día espera que despierte. Una hermosa serie con un trasfondo muy interesante que no te puedes perder. Ahora hablemos de Confinement. Una serie que me resultó sumamente interesante. Es una de esas pequeñas pinceladas de creatividad que demuestran que la animación para adultos no tiene por qué casi siempre ser un despropósito. Si tuviese que definirla de alguna manera sería cínica, increíblemente cínica desde el mundo en el que transcurre la historia, los personajes, hasta los eventos que suceden a lo largo de la serie. El ejemplo máximo de esto yace en su protagonista, Connor, el cual tiene inmortalidad regenerativa, aunque no sé si yo la llamaría de esa forma. El punto es que este personaje está tan acostumbrado a morir que desarrolló una especie de desapego a todo. Ya no sabe ni lo que quiere, existe por existir y parece que nada puede impresionarlo realmente. Esto se debe a que la mayoría de miedos y dudas que afectan a las personas provienen del propio miedo a la muerte. Es por ello que, al carecer de este sentimiento, poco o nada le importa realmente a Connor. Y esto es tomado con total naturalidad, como todos los extraños y bizarros eventos que ocurren en la serie, como si todo lo que pasase fuese tan normal para ellos mientras que es tan raro y ajeno para nosotros. Es una serie corta e interesante que merece mucho la pena, si la ven déjenme abajo en los comentarios qué piensan. Ahora sí, antes de irnos, quisiera hacer dos menciones especiales que, si bien no están dentro del top como tal, no quisiera que se pasaran por alto, por lo que les haremos una breve mención. La primera mención especial se la lleva Humankind Of una webserie exclusiva de facebook watch esta comedia fue creada por diana McCurry y fue estrenada el 16 de septiembre del año 2016 en esta animación seguimos a judy quien recientemente descubrió que es mitad humana mitad alien y justo ahora acaba de cumplir 16 años por lo que su cuerpo se encuentra pasando por los cambios más extraños que te puedas imaginar e inclusive desarrolla algunos poderes como telepatía, telequidesis, transformaciones extrañas, etc. Junto a su madre, una hippie muy optimista, y su mejor amiga, una geek empedernida, tendrá que enfrentar todos estos cambios mientras trata de descubrir su origen. La segunda mención especial se la lleva Metal Family, una animación rusa creada por Alina Kovaleva. La primera temporada comenzó en el año 2018, concluyendo en 2020, y aún se tiene por confirmar una segunda temporada. Aquí seguimos a una familia metalera en distintas circunstancias cotidianas como la escuela, juegos de ajedrez o actividades familiares. Al principio puedes dejarte llevar con que solo es una serie episódica divertida, pero la serie te da un vuelco de 180 grados cuando comienza a ahondar en sus personajes, específicamente en Glam, alguien tranquilo que vimos en el primer capítulo y que con el paso de los episodios le notamos una personalidad muy tranquila hasta que llegamos al capítulo 9. Allí descubrimos el pasado de Glam, cómo fue su infancia, los abusos que sufrió y cómo descubrió el metal. Todo gracias a Chess, otro gran músico que conoció en su examen del conservatorio. Nuevamente no quisiera contarles más sobre este episodio porque me encantaría que lo puedan descubrir. Por eso y más, te recomiendo muchísimo esta webserie. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios cuál de estas series ha llamado más tu atención y por qué. Recuerda seguir la página oficial de Facebook para más contenido. Y también seguirme en Instagram por si deseas conocerme un poco más. Te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.